Es que son, están cortadas y ¿sí? está apoyada encima. que es, lo usan para, para el resfrío, la tos, la gripe, esas cuestiones bronquiales <risa> sí.